¿Qué tal amigos de Zona de Gol, bienvenidos este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Aztecas Ojo de Agua. Partido de preparación rumbo a la Juvenil de Otoño 2022 de la Liga ONEFA. Los Aztecas Ojo de Agua reciben a los Frailes del Colegio del Tepeyac. Streamish rumbo a la Juvenil de Otoño de ONEFA 2022. Vamos a dar inicio al encuentro, patada de kickoff por parte de los Frailes. El regreso por parte de los aztecas que están aquí en cifre, encontrando un buen espacio. Alcanza a ser detenido y llegando al medio campo. Los aztecas tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. A medio campo empezará los aztecas con su ofensiva. Campo tierra el acarreo por el lado derecho, pero pasa muy bien la defensiva. El número 34 en el campeón Deteniendo al corredor De los aztecas Perdieron 6 yardas Los aztecas en la jugada anterior Segunda oportunidad 16 yardas por avanzar Brinca la defensiva Hay un golpeo Pero también primero se movió La ofensiva Así lo marca el oficial y adelante y aquí está el castigo procedimiento legal en contra de los aztecas así es que irán 5 yardas segunda oportunidad son 21 yardas por avanzar el centro es muy alto Se alcanza a recuperar el coreback. que sale por piernas sigue avanzando pero ya va a ser detenido y los aztecas van a perder todavía más yardas así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad son 30 yardas por avanzar para los aztecas. Que van de nuevo por tierra. Buenos bloqueos, sin embargo, va a ser bien detenido el corredor. Unas 5 o 6 yardas de ganancia en esta jugada. Y vendrá cuarta oportunidad para los aztecas. Cuarta oportunidad, son 24 yardas por avanzar para los aztecas. Formación de patada de despeje. A realizar la patada el número 25 de los Aztecas Dos fielders esperando por parte de los frailes Son el número 7 y el número 14 Aquí viene la patada Tiene espacio Aquí ven el regreso por parte de los frailes Sigue avanzando Y ya va a ser el Lo sacan del campo Sin embargo tenemos un pañuelo en la jugada Vamos a ver cuál es el señalamiento por parte de los oficiales. Es en la línea en la línea de golpeo. Bueno, más bien a la altura de la línea de golpeo. Vamos a ver cuál es la indicación por parte de los oficiales. Entre los castigos, tenemos dos castigos. El primero es un procedimiento ilegal en contra de los aztecas. ¿Eh? El segundo es un uso ilegal de, de los frailes. Así que será primera oportunidad para los del Tepeyac Del punto del foul se aplicaron 10 yardas. Así es que los frailes tendrán primera y 10 en la yarda 44 de su campo. Empiezan con la ofensa, vienen por tierra. El corredor que encuentra espacio. Con puntacleo sigue avanzando. Y con este avance los frailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Ya están en la yarda 43 del campo de los aztecas. No por tierra, El corredor que encuentra espacio por el lado derecho va a ser bien detenido me parece que se va a quedar muy cerca del primer 10, vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad una yarda por avanzar para los frailes la <risa> derecho, pero baja muy bien la defensiva de los aztecas detienen atrás al corredor así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad son tres yardas por avanzar Van al aire los frailes. Siento el brazo, el cuello muy el... incompleto Y tenemos unos pañuelos, me parece que va a ser interferencia de pase. Bien, Así lo está marcando el oficial. Interferencia de pase a la defensiva. Primera y 10 para los frailes. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para los frailes que ya están en la yarda 20 del campo de los aztecas. Tierra de nueva cuenta, el correo se va a ser bien detenido por este liniero defensivo número 76. Nada de ganancia para los frailes, tendrá segunda oportunidad. Segunda y diez para los frailes. Dos receptores del lado derecho van al aire. Sueltan el brazo para el aislado que está solo y no alcanzó a llevarse ese balón el número 3. Primera tercera oportunidad para los Frailes. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Los Frailes saltan a la ofensiva en formación dobles. Corredor en el backfield. Corredor hace hacia atrás. Suelta el brazo, el pase es completo. Y van a al receptor. Sin embargo, el daño ya está hecho. Primera y gol para los Frailes. Primera y gol para los Frailes. Yarda 9. Amenazando con hacer los primeros ¡Parelo! puntos del partido. Equipo no pasa! ¡No pasa, equipo no pasa! Dos corredores no en el backfield. Equipo no pasa! Para uno, rompe un tacleo. No pasa! Busca por el lado izquierdo, no le faltan los bloqueos. Y aún así logra sacar Parece un par de yarditas en la jugada. Vendrá segunda oportunidad. No segunda y gol, yarda ocho no para los frailes. Por tierra una nueva cuenta, se abre una avenida por el centro y la alcanza a detener al corredor. Tendrá tercera oportunidad. Tercera y gol en la yarda, tres para los grandes. Y por tierra y el corredor que tiene espacio se deja ir y se mete a las diagonales. Touchdown por parte de los frailes que ponen los primeros seis de la mañana. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los frailes. Van al aire. Pase que es completo y se a las diagonales. Sin embargo, tenemos un pañuelo aquí en la jugada. Es una rudeza el pasador, así es que el castigo va a ser en contra de los aztecas. La conversión es buena, 8 por 0 el marcador y se van a aplicar 15 yardas en la patada de Kiko. Arredadar el encuentro patada de Kikov realizada desde la yarda 50 por el castigo antes comentado. Aquí viene la patada que va a salir del terreno, será touchback. Así es que veremos a los aztecas desde su yarda 25. Tendrá primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los aztecas. Yarda 25 de su campo. Pero ya una red que tardó mucho en entregar y esto provocó que bajara la defensa. Detienen atrás los frailes y van a perder yardas de nuevo los aztecas. Vendrá segunda oportunidad. Inicio del segundo cuarto, la ofensiva de los aztecas. Vuelve a ser detenida de atrás, pierden otra vez yardas, vendrá tercera oportunidad. Esa oportunidad de largo para los aztecas En el aire, el pase corto completo Ya va a ser detenido el jugador de los aztecas Así que vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad y largo para los aztecas Y en la patada de despeje Una buena patada Y la van a recuperar los aztecas Error en el pildo por parte de los frailes que le deja el balón los vestidos de naranja y negro Primera oportunidad para los aztecas Castigo en la jugada anterior Una formación ilegal por parte de los aztecas Así es que tienen que repetir la patada Otra vez problemas en el tiro. Pero ahora sí la recuperaron los frailes Así que será primero y diez para los frailes Lista la ofensiva de los frailes desde la yarda 34. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van por tierra, corredor que encuentra espacio. Sigue avanzando y alcanza a ser detenido. Es un muy buen avance por parte de los frailes que tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Con dos corredores en el backfield, aquí viene su ofensiva. Mira, mira, mira, mira. Con el aire, suelta el brazo del coreback. El core. va, que, un pase que va a ser no completo. Pero me parece que hubo por ahí un pañuelo. Y va a ser una interferencia de pase a la defensiva. Así que será primera y gol para el conjunto de los frailes. El castigo fue un sujetando por parte de la defensiva. De todas maneras es primera y gol para los frailes. por tierra. Por el centro del corredor que encuentra espacio. Sigue jalando las piernas y se meta a las diagonales. Touchdown por parte de los frailes. Que le ponen seis puntos más. 14 por 0 el marcador pero tenemos un pañuelo y también un uno de los oficiales lanzó una gorra vamos a ver de qué se trata el castigo parece que se ve en contra de los frailes actitud antideportiva en contra de los frailes y está expulsado el jugador que hizo la actitud de deportiva. De nueva cuenta jugarse primera y gol. Pero ahora 15 yardas más atrás. Va a ser desde la yarda 20. Que los frailes buscarán la anotación. No pasa equipo, no pasa. No pasa equipo, no pasa. Ahí va, que suelta el brazo el pase que no alcanzamos a ver. Es completo y esa anotación por parte de los frailes... Y ahora sí le ponen 6 puntos más, 14-0 el marcador, veremos el intento de punto extra. Corregimos, el castigo de la expulsión había sido en bola muerta, por lo cual la anotación de Frailes había sido buena. Y la jugada anterior fue la conversión, así es que Frailes está ganando 16-0. Aquí vienen con su patada de Chicot en regreso por parte de los aztecas lo mejor que han tenido en este encuentro es justamente el primer regreso de Kikov aquí viene con el regreso pero tenemos un castigo por la zona puede que sea un uso ilegal de manos por parte de los aztecas así es que del punto del foul irán 10 yardas más para atrás y así como lo mencionamos el castigo fue un uso ilegal de manos por parte de los aztecas así que tendrán primera y 10 desde su yarda 22 aproximadamente Aquí van al aire con un pase corto, el pase sin completo, así es que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. ¡Avanzallado! ¡Corre! meten problemas. ¡Sí! El pase es completo. Va a ser bien detenido el receptor. Vendrá tercera oportunidad. Tercera y uno para los aztecas. Van por el centro, sin embargo la defensiva de los trailes detuvo muy bien. E incluso perdieron el balón los aztecas y lo recuperaron los frailes. Así es que vendrán los visitantes con la ofensiva de nueva cuenta en el terreno de juego. La primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes cambio en el coreback, ahora está el número 15 del coreback, entrega para el corredor número 11 que va a ser bien detenido, así que vendrá segunda oportunidad, segunda oportunidad son 7 yardas por avanzar para los frailes, otra vez por tierra, encuentra espacio el corredor, sigue avanzando y por acá va a ser detenido, primera y gol para los frailes, tenemos un castigo en la jugada anterior, sujetando en contra de los frailes del punto del FAO, 10 yardas para atrás, a repetirse la segunda oportunidad. Tenemos la cuenta la segunda oportunidad para los frailes, van al aire, suelta el brazo el Corebá. Un paso que va a ser interpretado, se le pusen las manos al defensivo. Así que vendrá la ofensiva de los aztecas con primero y Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los aztecas. Van por tierra, va que buscaba por el lado derecho, pero va a ser bien detenido y lo van a detener en la yarda 1. Casi provocan un safety. Así que vendrá segunda oportunidad. Y el oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Segunda oportunidad para los aztecas desde la yarda 1. Por ahí hay un movimiento en falso y van a ser castigados los aztecas con la mitad de la distancia. Así es que vendrá de nueva cuenta segunda oportunidad. De nueva cuenta la segunda oportunidad de los aztecas. Encuentra espacio el corredor, va a ser detenido. Logra salir de zona comprometida, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Parece que son 10 yardas por avanzar para los aztecas. ¡Vamos! Suelta el brazo del coreback. Completo. Primera oportunidad para los aztecas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los aztecas. de ah, nueva no, no cuenta al aire. Se le acaba el tiempo al coreback y va a ser capturado. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 15 yardas por avanzar para los Aztecas. Eso Un poco alto, pero va que alcanza a detener. Siento el paso que es completo, pero rápidamente detenido. Así que vendrá tercera y con esta jugada finaliza el segundo cuarto. Nos vamos al descanso. Los frailes ganan 16 por 0 sobre los aztecas. Ojo de agua. Todo listo para el inicio del tercer cuarto de este encuentro que están ganando los frailes 16 por 0 sobre los aztecas de, Ojo de agua. Atada de Kikov que le va a realizar el conjunto local. Sí, lo atazo del oficial. Todo listo. listos derecha, listos izquierda viene la patada de Kijof una patada corta tardan el enfil de los frailes eso lo aprovechan muy bien los aztecas y llegan a detener desde la yarda 25 los frailes iniciarán su ofensiva en esta segunda mitad lista la ofensiva de los frailes primera oportunidad, 10 yardas por avanzar van por tierra Carreo por el lado izquierdo que encuentra espacio fuerte contacto, sin embargo con unas 15 yardas de ganancia de los frailes tendrán primer y 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes yarda 40 de su campo, otra vez por tierra, corredor que logra encontrar espacio por el lado izquierdo y va a llegar, me parece el primer y 10 Yarda 49 del campo de los aztecas, primera oportunidad, ¡Ruido! 10 yardas para avanzar para los fracas. Tiene cuenta busca por el lado izquierdo. Corta bien hacia el centro. Y va a sacar unas 7 yardas. Sin embargo, tenemos un ¡Málame! pañuelo en la jugada. Por la zona seguramente va a ser un sujetando. Así lo marca el oficial. Acerca la, la, la primera oportunidad. Primera y 20 para conjunto de Pase corto, completo. La Rosa Jorge encuentra buen espacio. Tendrán segunda oportunidad. Segunda oportunidad con seis yardas por avanzar. Va a ser bien detenido. Una yarda de ganancia vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son cinco yardas por avanzar. Los trailers el pase el coreback. El pase es completo. Y los frailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los frailes. Colocados en la yarda 30 de los aztecas. A por tierra encuentra espacio el en corredor. Sigue avanzando y por acá sale del terreno de juego. Vamos a ver si en el punto donde lo marcan. Sí, ya le dieron el primera y 10 a los frailes. Primera y 10 para los frailes colocados en la yarda 20. Es pues por tierra, muy bien defensiva, pero rompió el tacleo el corredor y logró sacar unas 5 yardas. En esta jugada vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 5 yardas por avanzar para los traines. Por tierra el corredor que busca por el lado derecho y va a ser bien detenido tendrá tercera oportunidad in 4, in 4! Tendrá tercera oportunidad para los frailes, van al aire el pase yup que es completo anotación por parte de los frailes que le ponen seis puntos más al marcador, con esto llegan a 22 puntos veremos el intento de punto extra Intento de conversión por parte de los frailes. Van con el acarreo, pero va a ser bien detenido el corredor. La conversión es mala. 22 por 0 se queda el marcador. A reanudar el encuentro. Patada de Kiko por parte de los frailes. Listos derecha, listos izquierda. Y aquí viene la patada de salida. El fin de el regreso por parte de los aztecas. Ya pisó afuera. Así es que aquí detienen la jugada Y será primera y diez para los aztecas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los aztecas Yarda 25 de su campo Van al aire, se le acaba el tiempo al coreback Y va a ser capturado atrás Pérdida de yardas para los aztecas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, son veintidós yardas por avanzar Ahí rompieron con 12 jugadores los aztecas, sin embargo no hay castigo. Se meten problemas el coreback, decide salir por piernas, Se encuentra espacio, se le soltó el balón, se les zafó el balón y lo van a recuperar los frailes. Así que los del Tepeyac volverán a tener la ofensiva. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Trailers. La tierra penetra la defensa, detienen al corredor. Pérdida de yardas para los Trailers, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 16 yardas por avanzar. Para el aire, el pase es incompleto. Así que en la tercera. Tercera oportunidad, 16 yardas por avanzar. Ahí hubo un movimiento en falso, se movió el corredor antes. Así 5 yardas para atrás. Tercera oportunidad, 21 yardas por avanzar. El aire pasa por el corredor completo, busca por el lado derecho. Sin embargo, la defensiva de los aztecas tiene muy bien será cuarta oportunidad para los frailes cuarta oportunidad con unas 16 yardas por avanzar para los frailes vuelta el brazo el, coro va, que el pase que es incompleto termina las oportunidades para los frailes será primera y diez para los aztecas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los aztecas. Van al aire. Se Acaba el tiempo al coreback. Va a ser capturado atrás. Pérdida de yardas para los aztecas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y largo para los aztecas. Son unas 17 yardas por avanzar. Se acaba el tiempo al coreback, alcanza a soltar el pase que va a ser incompleto. Bien buscado, 84, tercera. bien buscado, Con esta jugada termina el tercer cuarto. Inicio del cuarto cuarto. Viene la ofensiva de los aztecas con tercera oportunidad. 17 por avanzar. Van a aire el pase completo. Rápidamente llega la defensiva de atenel será cuarta oportunidad para los Aztecas. La cuarta oportunidad de los Aztecas viene en regreso por parte de los Trailes. Y va a ser bien detenido el Tinder, primero y diez para los del Tepeyano. Será primera oportunidad de yardas por avanzar para los Trailes. Centro y vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, dos yardas por avanzar. Que cierra el número once, que le cierra muy bien el espacio y va a ser detenido, Vendrá tercera. Tercera oportunidad, son cinco yardas por avanzar. el pase pase pases incompleto, cuarta oportunidad. Oportunidad, 5 yardas por avanzar. Los frailes al aire, solo el receptor, el pase es completo. Y los frailes tendrán primera oportunidad con esta jugada. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Otra vez por tierra, el número 11. Busca por el lado izquierdo, pero ya está bien leída esta jugada por la defensiva de los aztecas. Detienen al corredor, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 14 por avanzar, van al aire, el pase corto, completo. Sin embargo, va a ser rápidamente detenido el número 14, vendrá tercera. Tercera oportunidad, 11 yardas por avanzar, con el aire, el pase completo. Sin embargo, se cayó el receptor. Vendrá cuarta oportunidad para los frailes. ¡Una más! Cuarta oportunidad, son siete por avanzar. Balón colocado en la yarda nueve. Aquí en los frailes al aire, el pase que es incompleto. Por ahí falló la lectura, el receptor de acá estaba solo. Será primera y diez para los aztecas. Felicidades. Primera y diez para los aztecas a salir desde su yarda 9 con ofensiva, una ofensiva que no ha carburado del todo bien. Y con dos corredores en el backfield, entrega para uno de ellos, buscan por el lado derecho, sin embargo penetra la defensa de los frailes y detienen atrás. En la yarda 2 me parece será segunda oportunidad para los aztecas. Segunda oportunidad y largo para los aztecas. Son 17 yardas por avanzar. Vamos con el acarreo por el lado derecho y penetra de nuevo la defensa. Detienen en la yarda 1, vendrá tercera. Tercera oportunidad, 18 yardas por avanzar. Desde la yarda 1, los aztecas a centrar el ovoide. Van al aire, el pase que es incompleto. Así que vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 18 yardas por avanzar. Patada de despeje por parte de los aztecas, la patada queda corta. Y decide fildearle a los frailes, aquí ven el regreso. Por acá alcanza a ser detenido, ya no podemos ver por esta carpa que tenemos aquí, pero... Los frailes tendrán primera oportunidad. Hubo un castigo en la jugada anterior. Un chif ilegal en contra de los aztecas. Es declinado. Así es que será primera oportunidad para los frailes. De hecho es primera y gol. Porque están en la 10. Van por el centro el corredor. Que tiene toda una avenida. Y la aprovecha para llegar a las diagonales. Touchdown Por parte de los frailes. Que le ponen 6 puntos más al marcador. 28-0 el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los frailes. Le tapan el pase al coreback. La conversión va a ser mala. 28-0 se queda el marcador. A reanudar el encuentro. Patada de Kiko por parte de los frailes. Aquí viene la patada. La patada sale del campo. vuelan los pañuelos. Vamos a ver si se repite la patada o los aztecas inician desde la yarda 35. Deciden iniciar en la yarda 35. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Hay un tiempo fuera por parte de los aztecas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los aztecas. Al aire, pase corto, incompleto. Así que vendrá segundo down. Segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar. Van al aire los aztecas. Bueno. El pase, el complete, pero ya estaba ahí el defensivo encima. Detiene rápidamente. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son 5 yardas por avanzar. Van al aire los aztecas. Tiene tiempo el probazo, el brazo, el pase es incompleto. Cuarta oportunidad. El oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Cuarta oportunidad. Hay un pañuelo en la jugada. Me parece que va a ser una formación ilegal por parte de los aztecas. Aquí rompe el primer tacle, el fielder, rompe el segundo. Sigue jalando las piernas. Será primera oportunidad para los frailes. Van a declinar el castigo, así es que sería primero y diez. Aquí vemos el llamado del oficial. Nos dice que es un shift ilegal por parte de los aztecas. Se está moviendo un jugador antes de sacar la bola. Con lo cual es castigado, pero va a ser declinado, será primero y diez para los frailes. Primera y 10 para los frailes a medio campo. Restan menos de dos minutos. Están ganando 28 por 0. Seguramente veremos jugadas por tierra ya para que se acabe el reloj. Aquí vemos el, tarreo, el corredor que rompe, Tacleos. ¡Bola! Soltó el balón. Pero es recuperado por los frailes, así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son cinco por avanzar. Buscan por el lado izquierdo los frailes, se encuentra espacio el corredor, va a ser bien detenido. Pero los frailes van a conseguir el primero 10 diez. Y finaliza el encuentro aquí en Tlaxco, ojo de agua. El marcador se queda... Azteca Sojo de cero, Frailes del Colegio del Tepeyac, 28. En este partido de preparación rumbo a la Juvenil de Otoño de ONEPA 2022, la cual estaremos iniciando ya la próxima semana. Nosotros les damos las gracias. Esta es una producción de Zona de Gol. Soy Miguel Cotarello y nos vemos. Hasta la próxima.